Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en el vigésimo día de, de confinamiento. Sí, sí. Eh, <ríe> o, al menos lo parece. Al menos lo parece. Eh, vale, comenzamos. Eh, muchas gracias a, a todos los que estáis eh, asistiendo. A esta, a esta presentación eh, la idea es eh, bueno pues hablar un poco del rendimiento de, de, de aplicaciones o lo que consideramos importante para, para ofrecer eh, eh, aplicaciones eh, eh, con eh, alto rendimiento vale como, como lo ejecutamos en, en plain concepts eh, hacemos una breve introducción edu ¿quiénes somos vale. empiezas tú vale empiezo yo. Vale, pues nada, yo me llamo Edu Eduardo Tomás y trabajo en la oficina Plain Concepts de Barcelona eh, como principal Tech Lead junto con Alex. Yo soy Alex, también eh, pues eh, estoy en la oficina de, de Barcelona y Frankfurt en Plain Concepts y bueno, eh, básicamente mi principal foco son eh, proyectos eh, cloud, más enfocados en el área de, de data y eh, ML eh, o inteligencia artificial. Vale, eh, comenzamos eh, básicamente lo que comentaba, ¿no? Al principio vamos a hablar de rendimiento de, de aplicaciones. Vamos a ver los eh, componentes principales que, que utilizamos para dar eh, o para um, proporcionar eh, aplicaciones eh, escalables como que utilizamos para monitorizar eh, esas aplicaciones y, y para el, el análisis ¿vale? con distintas eh, con distintas aproximaciones uh -huh. ok eh... Bueno, pues eh, vamos a mostrar distintos, distintos diagramas, así nos sirven como hilo, hilo conductor. En cualquier momento, cualquiera de, de los que estáis atendiendo, si quiere hacer una pregunta, pues eh, tenéis el, el chat. Eh, a mí me gustaría que fuese más eh, interactivo y que no estuviésemos hablando Edu y yo. En eh, cualquier momento... Eh, que haya una pregunta pues eh, paramos y contestamos y igual se puede abrir nuevos uh, nuevos diálogos más, uh, más interesantes vale en cualquier caso pues eh, este es el primer di diagrama de una arquitectura uh, cloud uh, para ofrecer uh, una aplicación o una aplicación web en uh, distintas regiones uh, esto es lo que nos ofrece eh, en una primera instancia es que, eh, como, como lo estamos mostrando en este, um, este diagrama, es que si una, una, un data center de una región cae, pues eh, podamos ir a, a otra, otra región. Aquí podemos ir analizando algunos de los componentes que, que hay, como eh, el caso de Azure Front Door, tenemos el Redis Cache, tenemos la Geo Replicación. Sí, yo sí. creo que aquí la clave es, aquí la clave es entender esto es, para alta esto es para alta disponibilidad, digamos, es decir, es para sobrevivir a la caída entera de una región, que es algo que es un evento que puede ocurrir, raras veces, pero de vez en cuando ocurre y si tu aplicación tiene que estar 24-7 necesitas al menos tener duplicada toda la infraestructura en otra región distinta, ¿vale? En lo que en el diagrama teníamos la Active Region en este caso sería la región que está sirviendo todas las peticiones y la Standby Region sería la región que se pondría en marcha en cuando la región primaria cayese, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí pues eh, lo que ha comentado Alex ¿vale? De la georreplicación en los datos, eh, por ejemplo Cosmos DB esto lo soporta nativamente súper super fácilmente en el caso de SQL Database pues es un, también es un servicio que se puede que se puede añadir que se puede configurar vale en el resto básicamente es tener desplegada la misma infraestructura y ahí un poco yo creo que uno de los servicios clave que nos puede ayudar ahí es eh, Frondor ¿Vale? Que básicamente eh, Frontdoor es, eh, en este caso para aplicaciones web, se trataría de una especie de enrutador barra load balancer multiregión. ¿vale? Entonces, utilizando Frontdoor solo con la configuración de Frontdoor, podemos hacer que cuando la región activa caiga automáticamente, sin cambiar ningún DNS ni ninguna dirección externa ni nada, eh, directamente eh, Frontdoor nos pueda redirigir todo el tráfico HTTP-HTTPS a la nueva región, a la región standby que pasaría a ser la nueva activa y a nivel de rendimiento pues bueno importante mencionar el CDN no que sirve sobre todo para servir determinados assets básicamente assets estáticos eh, desde el lugar donde haya menos latencia para el usuario yo creo que serían uh -huh. los servicios clave de este diagrama ahí sí eh, aquí estamos estamos eh, obviando una característica que es eh, más conocida que por ejemplo los eh, service plan eh, tenemos el, el autoescalado, que digamos dentro de una región pues eh, nos da esa escalabilidad dentro de esa opción pero aquí lo que estamos eh, haciendo es utilizar componentes eh, adicionales para proporcionar eh, una escalabilidad eh, superior es decir también en este diagrama estamos eh, mostrando un, uno de los uno de los, eh, escenarios tenemos una región activa y otra en, en espera pero podríamos uh -huh. tener el, dos activas y que en este caso Azure Front Door estuviese dirigiendo el tráfico a uh, cada una de las uh, de los uh, data center uh, dependiendo de algunas condiciones es decir por cercanía de usuario por uh, salud de, de servicio por tiempo de, de respuesta o eh, tener los dos eh, activos y cuando uno cayese, pues que fuese al, al otro. O también la, hay otra tercera opción, es que ni siquiera estuviese en stand-by, sino que estuviese parado y eh, tuviésemos que levantar ese ese nuevo, nuevo entorno en cuanto, cuanto cayese. Vale. Exacto. Eh, también aquí ahora veremos eh, otros, eh, otros componentes de, de Front door y creo que podemos pasar ¿no? No, no, sí. a la siguiente. Eh, nos dará una, una visión de los cuatro componentes que igual no son tan conocidos, que es eh, Traffic Manager, eh, Front Door, tenemos por aquí una Application Gateway tenemos un Load Balancer. Que, básicamente, eh, en líneas generales, lo que nos están haciendo es dirigir el tráfico, pero cada uno tiene una serie de características o, o, o limitaciones. ¿no? Que, digamos que cada uno actúa en distintas capas. de hecho, en funcionalidades a veces es, se, se sobreponen un poco no y cuesta a veces saber si tienes que meter pues, si un traffic manager o un front door, por ejemplo, un los balance o un API Gateway. Entonces, vamos a ver si lo sí. clarificamos un poco. Vamos para allá. Entonces, eh, igual podemos comenzar por la primera diferencia, que eh, tenemos Traffic Manager y Front Door. Eh, estos dos eh, servicios, básicamente, nos están dirigiendo el tráfico, pero en el caso de Front Door está especializado para eh, en el resultamiento de tráfico HTTP en el caso en el caso de Traffic Manager eh, podemos eh, dirigir eh, cualquier tipo de, de tráfico. El, también característica de, de los dos es que son eh, funcionan eh, en multi -review. Sí. Exacto. Yo creo que la clave es esa y realmente entender que Frondor es HTTP/HTTPS, vale, por lo tanto, pues está especializado en, por ejemplo, utilizar, eh, puede redirigir el tráfico basándose, por ejemplo, en la ruta de la URL, porque eso forma parte de la especificación de la especificación de HTTP. Frondor puede eh, analizar eso y tomar decisiones en base en base a eso vale que es lo que, se ve en el, en lo que se ve en el diagrama que determinadas rutas las está enrutando a los app services pero luego eh, Traffic Manager actúa más a nivel de DNS entonces actúa como una especie de DNS en este caso es agnóstico al protocolo real con lo cual Traffic Manager nos puede enrutar cualquier tipo de tráfico no solo HTTP, HTTPS sino cualquier tráfico TCP Vale, el siguiente... Bueno, aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con uh, Frontdoor, eh, al ser el, el frutador HTTP, aquí lo que nos, lo que podemos configurar es que los que tengan esta fruta, uh, store, los vamos a dirigir a esta instancia y, o estas dos instancias y el resto lo vamos a dirigir a, eh, a, a, a este flujo que nos sería al servidor de, de máquinas virtuales que, que tenemos que tenemos aquí. ¿sí? Uh -huh. Exacto. Y por otro lado, aquí lo que tenemos es el eh, Traffic Manager nos está dirigiendo los eh, el tráfico a los, los storage. ¿sí? Exacto. Uh -huh. Vale, entonces esto sería la parte importante cross-region, digamos, ¿no? Traffic Manager y Front Door son capaces de redirigir tráfico entre distintas regiones de Azure. Luego ya entramos en una región específica la que nos sirva a nosotros y ahí es donde, por ejemplo, en primera instancia encontramos un API Gateway, ¿vale? Eh, un Application Gateway. La Application Gateway básicamente es un enrutador de nivel 7, HTTP, HTTPS, parecido por decirlo de algún modo a Front Door, pero dentro de una región de Azure. Y en este caso, por ejemplo, tal y como se ve en el diagrama, está configurado para servir las peticiones que le llegan desde Frondor con dos con dos eh, rutas digamos todo lo que sean imágenes se irá a un pool de máquinas virtuales pues que puede estar especializada en servir imágenes y el resto irá a otras máquinas virtuales esto es muy útil por ejemplo pues cuando tienes una web que también sirve vídeos donde puedes enrutar todas las urls de vídeos a un servidor específico para encoding de vídeos ¿vale? entonces Application Gateway básicamente tiene soporte para todo lo que es HTTP HTTPS HTTP2 WebSockets etcétera etcétera ¿vale? vale y, y luego Alex siguiente... tenemos un load balancer el siguiente componente es el load balancer, que es el, el, el rutador, que tú, como decías, el eh, gateway lo tenemos en capa 7, aquí sería eh, capa 4, estaríamos a nivel de, de TCP. ¿sí? Uh -huh. eh, load balancer en ruta, cualquier, digamos, eh, protocolo, porque tú a nivel, a nivel 4. ¿Vale? esto sería un poco esto sería un poco la diferencia entre, entre más, los balance y más, más temas que tenemos aquí es la replicación de los SQLs ¿vale? que esto ya es una característica que nos proporciona el servicio de SQL Database en, en Azure eh, y no sé si hay que comentar más eh, por aquí. Vale, que... tenemos varias preguntas, Alex. Si quieres, las voy no. lanzando y las vamos discutiendo. Dale, dale. A ver qué te sí, parece, sí. ¿vale? Eh, no. Por un lado nos preguntan si Frondor nos puede ayudar en casos de failover. Eh. Sí, ¿no? bueno, es, eh, es una de las, eh, las funcionalidades, exacto. exacto es decir, aquí como en el caso de Traffic Manager y, y Front Door, ¿cómo, cómo estamos eh, o cómo funcionan? Básicamente se define eh, un, un, una prueba de HTTP, lo que, que, lo que está haciendo es, es comprobando distintos eh, endpoints. Que, que se indiquen, después podemos comentar buenas prácticas sí. en, ese, en ese aspecto, pero lo que se está haciendo es comprobar la salud de, de distintos endpoints y en el caso de que un endpoint esté cayendo, lo que hace Frontdoor eh, o Traffic Manager es eh, dirigir a otro de los uh, de las uh, regions que estén uh, definidas, o de los regions o, o, o um, endpoints eh, activos. Exacto. Sí. Hay mmm, una serie de configuraciones que puede ser por prioridad o por eh, estado de, de salud o por lo que decía de tiempos de, de respuesta, etc. Uh -huh. sí. Pero Exacto. En, el, en el caso de caída del data center, digamos que el, el servicio no contestaría y eh, Front Door y Traffic Manager eh, pues, eh, actuarían dirigiendo el tráfico al siguiente punto. Eh, punto sano, ¿no? Vale. Luego hay otra pregunta. Nos preguntan si Front Door nos permitiría hacer despliegues a B. ¿Vale? Eh, bueno, la verdad, a ver, no sé cómo lo ves tú Alex, esa parte, ¿vale? La de utilizar despliegues a B en Front Door. Ahí contar que Front Door para... Redirigir el tráfico entre regiones acepta distintas configuraciones. Eso puede ser por latencia, puede ser por sesión, por afinidad de sesión, eh, puede ser por prioridad. Y hay una interesante que igual puede ayudar en el escenario, sabe es que es la de peso, la de weighted donde exacto. tú asignas un peso a cada región, ¿vale? De forma que de este modo puedes más o menos asegurar que un determinado tanto por ciento de peticiones se irán a una región. Exacto. Eso, por ejemplo, cuando haces un despliegue de una nueva versión, puedes utilizar este tipo de, de configuración para dirigir parte de tu tráfico al nuevo servicio y comprobar cómo, cómo está funcionando y ir haciendo ese incremento gradual hasta que eh, todo el tráfico pues, eh, o haces el despliegue en, en todos los data centers con la nueva versión o vas eh, dirigiendo incrementalmente el, el tráfico a uno de los, de los endpoints. Pero Exacto. sí, una, una de las configuraciones es esa por, por peso. Uh -huh. eh, y luego, a ver, tenemos un par de preguntillas más y ya luego ya si acaso saltamos al siguiente al siguiente escenario, ¿vale? Sí. Que, eh, una que nos dicen si tenemos límite de regiones que podemos añadir a Front door o a Traffic Manager, es decir, cuántas regiones podemos meter en cada uno de estos servicios. Eh, pues no creo, no tengo yo constancia que haya una limitación. Cuanto... Yo tampoco, la verdad es que lo desconozco si hay una. Eso si acaso, pues bueno, lo podríamos mirar y luego sí, como al podemos... final se va a enviar el vídeo con todas las respuestas a las preguntas y en ese caso lo confirmamos. vale okay. Sí, y... no, sé, no sé cuál podría ser la lógica detrás de esa limitación, pero no, no lo conozco. Vale, y luego tenemos alguna otra que nos preguntan si conocemos los mismos servicios en Amazon y en Google Cloud, ¿vale? De un, para intentar ser un poco más cloud agnostic, ¿vale? Eh, bueno, deberíamos asegurarlos también, ¿vale? Hay algunos que tienen... O sea, al final... Eh, en AWS, por ejemplo, eh, al final los servicios básicos están, ¿vale? Lo que igual no hay generalmente una correspondencia de uno a uno, ¿vale? Pues, por ejemplo, en AWS tenemos ROAD51, que podría actuar más o menos al mismo nivel que actúa Traffic Manager a nivel de DNS, ¿vale? Eh, en el caso de algo equivalente a Front Door, eh, desconozco ahora mismo si esto queda a nivel del Elastic Load Balancer. O si tenemos algún servicio por encima. De todo mismo, eh, hacemos lo mismo, si parece, buscamos eso y cuando mandemos la respuesta a las preguntas, eh, aseguramos de poner un poco los servicios equivalentes, ¿vale? Pero al final. Eh, al menos en el caso de AWS y Google Cloud al final es lo mismo, todos tienen por un lado enrutadores a nivel de DNS, otros enrutadores a nivel 4, digamos TCP y otros enrutadores a nivel 7, HTTP, HTTPS. ¿vale? Lo que pasa es que a veces los servicios no sean tan exactos eh, uno, uno a uno. ¿vale? Eh, vale, pues si parece, pasamos al siguiente slide, Alex. Sí. Vale, este sería un, un escenario utilizando eh, AKS, eh, en el que, bueno, tenemos eh, distintas eh, integraciones. Aquí tenemos el, el, el load balancer, este sería el pipeline eh, estándar para el despliegue de, de, de las imágenes y eh, qué más tenemos por aquí pues eh, es interesante con temas de escalabilidad eh, pues, eh, bueno, el tema de, de, de Cosmos que ya nos proporciona este, este punto. ¿Qué quieres eh, comentar, Edu? Aquí en esta, bueno, aquí en esta yo creo que lo más importante a comentar a nivel de AKS en general ahora mismo en Azure, la situación es que no hay soporte para multiregión, es decir, no hay una posibilidad de hacer un AKS cuyos no de pulso o de nodos se desplieguen en más de una región, por lo cual tendríamos que ir a una arquitectura donde tenemos clústeres independientes en distintas eh, regiones. Sí que es importante destacar que ACR, que es el Registro de Contenedores de Imágenes, sí que tiene un concepto de multiregión, vale, de forma que nos permite dos cosas que son bastante interesantes. Por un lado es que, si por ejemplo tenemos un clúster en Estados Unidos y otro en uh, Europa, ambos clústeres eh, configurados, digamos, con una CR con soporte global de regiones cojan las imágenes, digamos, eh, más cercanas a su región, de forma que se reduzca la latencia. Pero más importante también es que estas imágenes pueden llegar a ser distintas por región, de forma que podríamos tener funcionalidades específicas distintas para usuarios de Europa y usuarios de eh, Estados Unidos. Vale, de todos modos, seguiríamos teniendo dos clusters y necesitamos algo por encima de lo que hemos visto, vale, eh, un traffic manager, un front door, etcétera, para terminar enrutando al clúster. Y solo mencionar también que hay la posibilidad de integrar Application Gateway, el servicio de Application Gateway de Azure como controlador ingres de AKS. Y así, por ejemplo, nos podríamos eliminar ese Nginx que tenemos en, en, en este diagrama. ¿Vale? De todos modos, es algo que se tiene que analizar ¿vale? porque es meter quizás solo el Application Gateway como controlador ingres no resulta efectivo en cuanto a coste, porque es un producto que tampoco es que sea excesivamente barato. ¿Vale? Pero si ya lo tenemos, ya lo estamos utilizando para, otro, para dar salida a otros eh, servicios, pues eso, digamos, tenemos también la posibilidad de utilizarlo para enrutar a la KS. Yo creo que sería un poco ahí la, la, la clave de eso. Ok. Eh, estaba, estaba pensando en un tema que nos habíamos dado antes, eh, que había comentado antes, el tema de los endpoints para el chequeo de, de salud. No pues, ¿por qué no puedo pasar la, la slide de, es, Antes he comentado que eh, Traffic Manager y Front Door pues, permiten esto, configurar estos endpoints. Aquí lo interesante eh, sería que este endpoint eh, no fuese o no te devolviese la salud de eh, por ejemplo cómo está funcionando un controlador es decir, o, o solamente un endpoint, sino que deberíamos eh, tener endpoints que nos diesen el estado de salud de un end-to-end -end de, de aplicación, es decir, si tenemos dependencias con base de datos, con storage, un poco sería tener endpoints que nos diesen el estado de salud de, de, todo ese, de todos los componentes end-to-end, un, un -end, ¿no? no solamente que comprobasen el estado de la lógica de del, del app service o que está funcionando el, el app service ¿sí? <risa> vale eh, pasamos a la parte de de monitorización al que, digamos que dentro de lo que es azure eh, azure monitor sería eh, el, el servicio que utilizamos para integrar eh, en un solo en un solo lugar todas las eh, toda la monitorización, todas las trazas toda la información de, de aplicaciones en un, en un único lugar, entonces por un lado tenemos eh, digamos que Azure Monitor nos integra desde las aplicaciones hasta eh, toda la información que, que podamos tener de máquinas virtuales, eh, todos los servicios de Azure, de cómo se está comportando eh, el Azure Security Center, eh, más a nivel de, de suscripción, o, o, Digamos que es eh, transversal a todos a todos los servicios. ¿no? Y aquí podemos eh, utilizar o guardar eh, tanto las métricas o analizar las métricas como los, los logs de, de las aplicaciones. Y en, en ese lado, pues digamos, tenemos la eh, o todos los servicios que podemos eh, utilizar para. Eh, analizar eh, esas métricas y tener notificaciones eh, cuando ciertas eh, condiciones se, se produzcan en, en, en esas métricas. ¿vale? Entonces comenzando por la parte de la, la parte superior de, de insights Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, a nivel de, de aplicación, tenemos Application Insights, tenemos la monitorización de, de máquinas virtuales que lo podemos integrar con Log Analytics para extraer todas esas métricas. Tenemos distintas eh, visualizaciones, eh, tanto con eh, local Analytics o Azure Monitor nos ofrecen distintos eh, dashboards. También podríamos eh, out of the box eh, estoy hablando, también tenemos la posibilidad de conectarlos con eh, con, tabl con eh, tableros, eh, con dashboards eh, externos eh, en, Power BI, en Power BI y eh, la forma que tenemos de analizar es con los servicios que nos ofrece Azure para analizar eh, las métricas que tenemos o con eh, los analytics en el que podemos lanzar queries. Lo importante de todo esto es la versatilidad que nos ofrece esto para poder eh, definir una consulta, eh, que, pues, eh, dame los eh, fallos de, o el conteo de una traza personalizada que he lanzado desde una aplicación para que me lance una alerta, me lance un proceso de autoescalado o me lance cualquier otro tema. Más allá de la integración que tenemos en la última capa, que sería con servicios externos. Es decir, este servicio de, de monetización puede lanzar una alerta y que a su vez lance o llame a un webpub eh, externo o que me llame a una lógica para lanzar un flujo de trabajo. Sí, pues, así grandes líneas explicando este diagrama, este, este ¿no? No sé si quieres añadir algo por aquí. No, bueno, no, nada, nada, añadir nada, nada, nada. realmente lo único, la clave es entender eso, ¿vale? Que eh, tenemos que ser capaces de coleccionar métricas, tenemos que ser capaces de coleccionar logs, tenemos que ser capaces no solo de coleccionar esas métricas, sino que, es decir, no sirve de nada guardar todas esas métricas, sino tenemos una manera efectiva de analizarlas y visualizarlas. Y no solo eso, sino que tenemos que ser capaces de responder a esas métricas con alertas autoescalados, incluso vale con acciones como autoescalar, alertas y... Eh, integraciones. En el mundo de Azure, es Azure Monitor quien nos da quien nos da estos servicios, pero que al final todos los clouds terminan teniendo algo parecido. Por ejemplo, en Amazon está CloudWatch y X-Ray que juegan exactamente el mismo papel que juega Azure Monitor en Azure, que es básicamente el concepto de eso, de permitirnos agregar métricas, logs y en base a ellos visualizarlos, analizarlos y responder a determinadas eh, acciones. ¿Vale? Entonces, esto es clave porque uno de los, es decir, nosotros montamos toda una infraestructura, pero si luego no somos capaces de monitorizarla y actuar cuando ocurre algo, eh, estamos vendidos cuando cuando pasen determinadas cosas, ¿vale? Entonces yo creo que esto es un poco la, la clave. Ahí. Ok, pasamos a la siguiente. Hmm. Eh, aquí tendríamos eh, también otra aproximación. Eh, ya no tanto enfocado a un servicio que nos ofrece Cloud, sino a uh, otra infraestructura. En este caso, uh, siguiendo el, el, el escenario que teníamos con, uh, con Kubernetes. Aquí el, el componente clave sería el, el servidor de Prometheus, el que nos va a permitir extraer toda, toda la información para eh, extraer, o, eh, extraer información y ofrecerla a un a una tool de monitorización, que sea, en este caso estamos poniendo Grafana, Kibana. etc. Sí, sí, sí. La verdad sí. es que en el Prometheus es sobre todo para métricas. ¿Vale? Es decir, es un recolector de métricas que funciona generalmente en un modo pool. Um, al revés, por ejemplo, que Application Insights en Azure que funciona basado en push, Prometheus funciona basado en pool, y a pesar de que Prometheus es agnóstico en cuanto a la plataforma que monitoriza, realmente se ha convertido en el estándar de facto para monitorizar aplicaciones que se están ejecutando en un Kubernetes, ¿vale? En un cluster de eh, Kubernetes. Y un poco. Prometheus por sí mismo lo único que hace es coleccionar métricas y, y ofrecer un lenguaje que es PromQL para consultar esas métricas y luego tenemos que agregarle partes para ofrecer lo que Azure Monitor nos daba de serie. Por ejemplo, necesite, pode, po, se suele utilizar Grafana, que se integra perfectamente con eh, Prometheus para crear gráficos, dashboards y en fin cuadros de mando basados en las en las eh, en los datos de Prometheus, pero tampoco nos quedemos con que Grafana solo funciona con Prometheus. De hecho, Grafana se puede integrar con Azure Monitor y podemos monitorizar, digamos, eh, cuentas de Azure de Amazon, etcétera, etcétera, también con Grafana. Pero con lo cual al final Grafana también se puede convertir en una tool multi-cloud y multi -entorno para monitorizar distintos cuadros, cuadros de mando. Tenemos Alert Manager que funciona pues, lo mismo como la Alert que vimos antes, ¿vale? O sea, en el fondo es la misma idea que tenemos, pero este es otro sistema. Y una cosa que sí quiero destacar ahí, que no está puesta en la PPT, pero creo que es un poco importante a nivel de Azure, es que hay integración entre Azure Monitor y Prometheus en AKS. ¿Vale? Esto básicamente lo que significa es que si yo tengo rutas o, digamos, tengo componentes en AKS que exponen métricas en formato Prometheus, puedo configurar Azure Monitor para recoger esas métricas. Me ahorro el Prometheus Server instalado en el clúster y puedo, digamos, correlar y mezclar todas las métricas que tenga en AKS con todas las métricas que, por ejemplo, tenga de una Application Insights, una, un Bien Monitor, etcétera, etcétera, y utilizar las herramientas de eh, Azure. Yo creo que un poco sería a nivel de esta BPT, estaría por ahí. Ok. Vale, pasamos. Creo que es la última BPT. No sé si habrá más eh, preguntas. Y vale, sí. Te... Sería. Tenemos, vale, vale. tenemos tenemos algunas Alex si te parece porque acabo de descubrir vale. el scroll en la en el, en, el, en el panel de consulta, vale sí te ve que está invisible vale eh, tenemos un par de preguntas más que nos dicen eh, qué recomendáis en caso de conocer que los costes de Cosmos DB se pueden disparar vale mm, ahí lo que yo puedo decir a nivel de costes de CosmoDB es que cuando habilitamos la multiregión en CosmoDB va de maravilla, pero al final pagas un CosmoDB por cada región que tengas, vale con lo cual efectivamente los costes se disparan. Si estamos hablando de eh, soluciones alternativas, no sé Alex, si ¿sí tienes alguna idea aquí o algo que podamos comentar de eso. Claro, es, no... No sé por dónde va la pregunta. Si es más a esa, ese control o alternativas a, a de ver. Eh, es decir, en cuanto a gestión de costes, eh, en Azure tenemos eh, el, pues el tema de gestión. Eh, dentro de cada uno de los servicios podemos eh, hacer una gestión de costes y, por ejemplo, eh, configurar eh, presupuestos para cada uno de los de esos servicios o, o suscripción, etcétera y tener alertas cuando mmm, pase un, un umbral, pero ya no sería de Cosmos DB, sino sería eh, general para todo, todos los servicios, es decir, imagínate que tenemos un, un App Service y lo tenemos escalado con un auto escalado, pues podemos eh, poner eh, una alerta eh, de costes que cuando supere el 50% es decir, si queremos, eh, tenemos un presupuesto de 1.000 euros eh, mensuales cuando nos llegue a un 50% nos llegue una alerta si pues esa alerta nos llega en la primera semana del mes aunque, eh, pues tenemos un problema aunque ¿no? está escalando de más entonces habría que hacer exactamente lo mismo con con Cosmos DB. Lo que no sé si, si va por alternativas a, a Cosmos DB, no tengo el pricing eh, muy claro de, de alternativas, pero no sé, eh, Atlas eh, sería un, una opción a evaluar. Eh, siempre quitando la opción de irse a IAS o tener un clúster de, de, de MongoDB, por ejemplo en el caso de que estemos utilizando eh, la B de Mongo, o tener una, una implementación propia, o ¿no? eh, una instancia propia de, de eso, que ahí ya pues vamos a otros problemas de mantenimiento y, y, y, y, la, y, y de configuración, ¿no? eh, sobre todo de la escalabilidad. El Cosmos DB lo que te pro, eh, proporciona es una escalabilidad eh, brutal, y esa configuración, montarte tú un clúster, eh, pues no es, eh, no es sencilla. Vale. No sé si he contestado un poco la pregunta por ahí. Bueno, sí, si acaso. Pero bueno, digamos que a nivel de, de gobierno, gente, control de costes, eh, Azure tiene, tiene esa opciones de, de control de costes. Vale. Puedes lanzar, no... eh, al igual que en la monitorización, puedes lanzar eh, servicios que para servicios no críticos incluso podrías parar el, el servicio o hacer un escalado hacia abajo. Vale, perfecto. Y una última pregunta de momento, vale, que, que dice, en el caso de tener una solución multicloud y haber decidido que el monitoring está en Azure Monitor, ¿nos sirve para poner on the top todos nuestros clouds? Y Es decir, básicamente es, nos están preguntando si ofrece Azure Monitor algún SDK API o algo parecido para eh, tu... ...desde otros clouds poder utilizar esas herramientas. Aquí yo creo que hay varias partes Alex por un lado. Podríamos decir, por ejemplo, Application Insights sí tiene una API mm. uh, REST... Exacto. ...en el cual tú con la clave de Application Insights desde tu código on-premises... ...desde tu código de cualquier otra cosa puedes monitorizar eso. Esta parte sí que luego la podrías monitorizar. Otra cosa sería, por ejemplo, que si tienes un DynamoDB ejecutándose en Amazon... ...y lo quieres monitorizar el uso de este DynamoDB en Azure Monitor... Yo no sé si eso es posible, vale, no, no sé si hay ahora mismo alguna alguna integración, porque al final estamos hablando de competencia entre clouds ahí, ¿vale? Sí que, sí. por ejemplo, ahí igual, solo te, añadir... Igual tendrías que hacer... No, no, no, no, no, no. Ah, no, no digo que ahí solo hay que añadir que si lo que quieres es monitorizar distintos servicios PAS de distintos clouds, ahí por ejemplo Grafana que comentabas antes te puede ayudar, puedes crear dashboards de Grafana conectadas a Azure, a Amazon y demás y correlar datos en ellos. Aquí igual un poco en, en esta parte es eh, esto que aquí no, no me he comentado, ¿no? Pero es decir que al final sería hacer una extracción de, de datos. Podemos hacer extracciones de, de datos de cualquier um, origen ya lo tengamos en, en, en Amazon en Google o, o, o en un sistema o premise si quieres es sí. decir aquí eh, un poco el objetivo de hacer el monitor es concentrar toda, toda esa esa información después podemos pasar algún eh, enlace de documentación para cómo construir estos eh, estos eh, uh, um, orígenes personalizados Vale, Pero, perfecto. Sí, en principio, en, en principio podrías un, unificar eh, las trazas de eh, múltiples orígenes, da igual donde sea. Vale. Vale, pues nada, podemos seguir. De momento no tenemos más preguntas. Eh, estábamos en... Aquí, eh... Ah, bueno, esta sería la otra aproximación con eh, el, el stack de... Elastic, Elastic Stark y, y Kibana, y un poco también, eh, de, leyendo de izquierda a derecha, pues los distintos componentes que, que tenemos en, en, en este stack. Eh, el componente para obtener la información, para agregar eh, esa información y tener esas métricas, Elastic sería para... Eh, el almacenamiento y consulta. Y por último, eh, utilizamos eh, Ivana como eh, herramienta de monitorización y, y alertas. ¿Sí? Mm. Exacto. Solo mencionar que mucha gente... Utiliza este stack para logs porque, bueno sobre todo para la potencia de búsqueda de texto libre que ofrece Elasticsearch, que funciona muy bien para búsquedas textuales arbitrarias, vale pero que también es un sistema que sirve no solo para logs, también sirve perfectamente, es decir, es perfectamente posible utilizar Elasticsearch como una serie temporal y grabar métricas en, en ella. vale En todo caso se trata de otra opción más que es bastante, bastante utilizada para eso, para almacenamiento de métricas y logs. Vale, igual aquí el, la pregunta por terminar es ¿cuándo una solución y cuándo otra? ¿No? Sí, ¿no? yo creo que a veces ahí no solo es la parte tecnológica también yo creo que depende mucho la comunidad que hay alrededor y me refiero a pues por ejemplo, eh, hoy en día en la situación actual es que si estás monitorizando Kubernetes lo más habitual es utilizar Prometheus. ¿Por qué? Pues porque, por el motivo que sea, Prometheus ha devenido el estándar de facto para monitorizaciones de Kubernetes, y esto significa que muchas integraciones y muchos productos que están pensados para ser utilizados en Kubernetes están exponiendo métricas en formato Prometheus. Con lo cual, te va a ser a ti más sencillo coger un Prometheus y eh, guardar grabar, coger esas métricas que no montar otro stack eh, eh, alrededor. ¿vale? Otra cosa es que eh, estés montando tu, tu aplicación y quieras, yo que sé, quieras guardar los logs. ¿vale? Pues en lugar de hacer lo que hace mucha gente, que es meter los logs en una base de datos SQL y luego, pues, eh, los problemas vienen cuando tienes que realizar determinadas consultas porque no tienes tooling, no tienes herramientas, no tienes nada montado y pues básicamente tienes que tirar SELEX y, y demás, pues no sé, si solo vas a guardar logs, por ejemplo, quieres tener algo potente, relativamente eh, bueno, algo potente que se puede montar de forma sencilla y puede ir escalando para, por ejemplo tener esos logs agregados todos en un mismo sitio de tus aplicaciones pues ese stack que tienes ahora mismo en pantalla el stack de Elastic funciona perfectamente para ello eh, si estás en Azure pues quizá lo más sencillo es utilizar Azure Monitor que lo tienes integrado Entonces, yo creo que depende un poco también de tu aplicación de tus casuísticas, no, no sé cómo lo ves Alex Sí, sí, sí eh... es decir, también eh, en el caso de este stack, eh, uno de los escenarios donde nosotros lo estamos enfocando, bueno, también en entornos cloud, pero es para entornos eh, on-premise, eh, estamos eh, enfocando esta, esta solución. Pero un poco eh, depende del, del escenario y cómo vas a utilizar esta, esta herramienta. Es decir, esta solución eh, requiere más eh, mantenimiento, más infraestructura, eh, qué es lo que te puede proporcionar eh, hacer el monitor, los analytics toda esa parte. Entonces, eh, dependiendo de los componentes, eh, cuál sea la complejidad de tu infraestructura, pues, eh, bueno, habría que hacer esa, esa diferenciación, ¿no? mm -hmm. Vale. Vale, no sé si tenemos preguntas... Eh, Finales. vale tenemos, tenemos una pregunta que he dejado para el final porque creo que es genérica y abarca todo vale sí. que básicamente pone de cara a contratar gente para mi equipo qué recomendáis para poder montar un proyecto así sin pizarra picando código un proyecto eh, en qué sentido en esta parte en esta parte, en la parte de monitorización, en, es decir, aquí también depende un poco de, de, de la infraestructura que, que se tenga. Es decir, si es un proyecto totalmente orientado a, a cloud, eh, pues, el, el perfil sería pues, con conocimientos eh, del entorno cloud. La parte del tema de infraestructura siempre es interesante a nivel de seguridad. En el si tenemos eh, involucrados servicios de, como máquinas eh, IA o que, digamos que hay una complejidad adicional, eh, los servicios pas pues eh, nos abstraen de ciertas configuraciones o ya nos están ofreciendo ciertas eh, configuraciones de seguridad de las que no nos tenemos que, que, que preocupar. Es que depende un poco de, de la solución. Si tenemos eh, o la aplicación la tenemos desplegadas en Kubernetes y queremos proporcionar alta escalabilidad, pues digamos es otro otro stack, es eh, complicado un poco, pero depende de, de la característica de, de sí, la sí. solución. No sé cómo lo veis. No, sí, sí, sí, básicamente es eso. Y también mencionar una cosilla que igual hemos pasado un poco por alto, porque da como la sensación de que cualquier aplicación la pones en el cloud y escala mágicamente, automáticamente, y todo funciona bien, que eso no es cierto. Es decir, tu aplicación tiene que ser escalable. Escalable, o sea, en el sentido de que tienes que intentar utilizar, o sea, por ejemplo, que tu aplicación web sea lo máximo sin estado posible, lo máximo stateless posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que, evidentemente, podemos tener eh, afinidad de IP, afinidad de sesión por cookie y mil cosas, todo eso, en cierto modo... Limita la escalabilidad, añade puntos de fallo, eh, disminuye la resiliencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una parte básica de buenas prácticas de código, de, de, de código de diseño, si quieres, de aplicaciones web, para que éstas luego escalen en el cloud. entonces el cloud, digamos cualquier cloud, al final te proporciona las herramientas para una máxima escalabilidad y disponibilidad de, de tus aplicaciones, pero si tus aplicaciones no han seguido todas esas buenas prácticas, todo eso se ve limitado. Al final, ¿vale? Con lo cual, lo ideal es empezar por ahí, es decir, la, la parte básica, especialmente si al final vamos a desplegar aplicaciones en el cloud, la, la, una de las cosas importantes es eh, que estas aplicaciones sean con el mínimo estado posible o sin estado, que todo el estado lo tengan en sitios externos como bases de datos, storages, eh, etcétera, etcétera vale Esto sería para mencionar algo más de código que no tenga que ver con puramente infraestructura infraestructura de cloud. Y una última cuestión, Alex, que ha aparecido ahora, es que nos dicen si podemos opinar de alguna herramienta como New Relic. No sé si ya la conoces o no, yo no he trabajado con New Relic. vale uh -huh. No sé si tú has trabajado eh, con ella, la conoces. Sí, pero bueno, tampoco en profundidad, pero digamos que comparado con yo que sé lo que te pueda ofrecer Application Insights eh, por ejemplo al final es eh, una PM entonces no tengo no sé una opinión respecto a eh, las características eh, sí no sé o sea, al final yo creo que es mencionar que hay más aplicado, o sea, hay más Mon herramientas de monitorización, hemos mostrado unas cuantas también, no hemos puesto, por ejemplo, una muy usada que es la Datadog como servicio de monitorización, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, hay más switch y hay más herramientas. Yo creo que en lugar de exactamente centrarnos en unas en concreto, nosotros hemos elegido estas tres en concreto, pero se trata de entender que para montar una aplicación que sea altamente escalable y que esté 24-7, necesitamos ser capaces de agrupar métricas, agrupar logs, analizarlas, visualizarlas y reaccionar a ellas. Yo creo que un poco iría la clave por ahí. Vale. vale. Y... No tenemos, no tenemos nada más. Yo creo que, que un poco no entra ninguna nueva pregunta por ahora. Vale, pues... Si te parece, lo dejamos aquí. Tenemos algunas uh -huh. eh, preguntas que después eh, enviaremos. ¿No? El tema de la monetización personalizada, no sé si había algún otro tema por ahí. Sí, Pero, tenemos aquí el nada. listado y lo contestaremos. Vale, perfecto. pues eh, Si te parece, Edu, eh, lo dejamos aquí. Uh -huh. eh, nada, muchas gracias por las preguntas, por atender. Eh, y cualquier duda pues nos eh, podéis eh, contactar eh, a, tanto a Edu como, como a mí vale, Nada, muchas, vale. Gracias. Muchas, muchas gracias muchas gracias salud. a todos eh, Adiós, claro, pues, pues, pues, Alex chao